Los saludamos esta noche, pues, eh, eh, complacidos de tenerlos con nosotros en esta nueva reunión de educación, eh, de educación de líderes, por supuesto, en nuestra escuela de liderazgo. Tenemos hoy un invitado, como lo tuvimos el miércoles pasado, que eh, con su experiencia como orador, como comunicador, trae para nosotros, pues, una presentación sumamente importante en su segunda parte de Educación sin Fronteras. Por eso, esta noche tenemos con nosotros nuevamente al señor Julio García del Mazo, comunicador, un coach importante que forma parte de grandes comunidades en, la, en el campo de la educación y, por supuesto, director de la, escuela, de la Escuela de Educación Sin Fronteras y de la Radio Internacional que une el mundo, Red Sin Fronteras. Bienvenido, nuestro amigo Julio García, bienvenido a nuestra conferencia de esta noche, lo escuchamos con placidos esta noche, bienvenido. Gracias, muchas gracias, maestro. Para nosotros es un honor estar reunidos esta tarde frente a este público selecto y para complementar la actividad que iniciáramos la semana pasada con estos temas de educación financiera. Y es cierto, probablemente los mayores esfuerzos que debamos de hacer los maestros como nosotros, los comunicadores sociales, organizacionales, es de trabajar desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque estos conceptos de educación financiera han ingresado ya a eh, algunos eh, currículos o planes de estudio en diversos países, no solamente de habla hispana, como lo es también, por ejemplo, en Colombia, hace algunos años, en el Ecuador de la misma manera, o en España, eh, que leíamos ayer en internet, pues ha retomado después de nueve años su programa de educación financiera para eh, sus niveles de educación eh, básica, de educación regular allá en ese lado de Europa. Eh, nosotros acá en el Perú ya desde el año 2019, desde el quinto grado, 10 años de edad para adelante aquí en Perú, pues eh, se han incorporado los conceptos de educación financiera que estamos seguros a largo plazo va a rendir los resultados que todos esperamos. Entonces ahora hemos tomado un poco algunos conceptos de las sesiones que desarrollamos para una comunidad internacional de niños y adolescentes todos los viernes a las 6 de la tarde y hemos traído algunos conceptos para poder compartirlos con ustedes en el entendido que es necesario intercambiar experiencias. Entonces acá vamos a sumar la experiencia de Kitty Davis en su eh, comunidad allá y de su experiencia en el trabajo en el mundo de las finanzas. También la experiencia del maestro Boris Darmon es más me atrevería a decir que varias ideas que presentamos a continuación han sido extraídas de las conversaciones con el doctor Boris Darmo, de escuchar presentaciones como la de Kitty hace algunas semanas y compartir información con nuestros niños y adolescentes que eh, también se benefician con este esfuerzo que hacemos desde Educación Sin Fronteras por la educación financiera. Entonces, compartimos esta presentación de la siguiente manera y a ver... Queremos saber si la tenemos ya en pantalla. ¿La tenemos en pantalla? Muy, Muy bien. bien. Un líder financiero, estimado amigo, amiga, es una persona totalmente empoderada que toma decisiones acertadas. ¿Sí? Lo dijo el doctor Boris Darmon al realizar la presentación de esta Escuela de Líderes de hoy. Un líder financiero informado es una persona totalmente empoderada que toma decisiones acertadas y qué líder de cualquier tipo de organización o de institución o de agrupación de todo tipo en cualquier área de las instituciones públicas, de las empresas privadas, de las uh, instituciones non-profit que trabajan temas de ayuda y de responsabilidad social. En realidad no hay ninguna institución u organización integrada por personas que no requiera de manejar conceptos por un lado de economía básica, personal, institucional, por otro lado de finanzas también para el manejo de probablemente una de las cosas que nos eh, da dolores de cabeza en muchas ocasiones y es cierto porque cuando tenemos el dinero lo menos que pensamos es en el dinero y cuando no lo tenemos suele ser que nuestra única o principal preocupación es el dinero entonces la educación financiera es uno de los asuntos más importantes que existen y, sin embargo, todavía es ignorada en muchas circunstancias, en muchos lugares, ¿ok? Eh, por gran parte de la población todavía. Entonces, nosotros queremos felicitar a Escuela de Líderes, dirigida por el doctor Boris Darmon, quien se está preocupando por desarrollar diversos aspectos de la cotidianidad de los líderes en sus respectivas organizaciones, y uno de ellos es el manejo de sus finanzas, el manejo del dinero. Y nosotros comenzamos uh, recordando lo que conversamos a su vez y le recordamos a los jóvenes y adolescentes con quienes trabajamos programas de educación financiera. ¿Cuál es tu proyecto personal de vida? ¿Ok? A veces te sientes triste a propósito de emociones, a veces te sientes deprimido, o te das cuenta que algo hay que cambiar y de repente no es posible hacerlo. Y te ves en toma de decisiones a veces inadecuadas. ¿sí? ¿Cuál es una decisión inadecuada por el campo de la educación financiera? Pues si tienes deudas, utilizar tu tarjeta, que por acá tengo, tu tarjeta del banco, tu tarjeta plástica, para endeudarte más, para pagar tus deudas anteriores. Eso no es otra cosa que cavar un hoyo mucho más grande todavía, del cual va a ser difícil que podamos salir. Analiza su vida o analice su vida actual. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Hacer, hacer un aspecto, una especie de acto de introspección, de autoanálisis, de autorreflexión. Defina muy bien sus objetivos en un mediano, en un corto, en un mediano y en un largo plazo. ¿Qué es lo que quiere hacer usted el resto de su vida? Y estábamos reunidos hace una par de semanas en la casa del doctor Boris Darman y escuchábamos y conversamos de sus proyectos. Entonces él ya lo tiene claro. Sabe muy bien qué va a suceder en los próximos 5 años, 10 años, 20 años. ¿okay? Ya tiene un proyecto definido y eh, de eso se trata. Porque quien no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó, no sabrá si ya llegó a su meta. En tercer lugar, le sugerimos que tome la decisión de transformar su vida actual en la vida que desea vivir. ¿Quiere usted seguir trabajando 8, 12, 14 horas diarias como lo hice yo? más de 20 años en una institución superior universitaria aquí en Perú, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana, de lunes a sábado, hasta poder llegar a darnos cuenta que estaba trabajando para que otros tengan abundancia, para que otros, los empresarios o los dueños, tengan riqueza, cuando con esa misma habilidad, con esa misma capacidad, con ese mismo espíritu, podemos generar riqueza para nosotros mismos y es lo que hacemos ahora y gracias a la posibilidad de elegir y tomar buenas decisiones debidamente informados pues estamos eh, no solo transformando nuestra propia vida sino ayudando a otros a transformar su vida desde los 10 años nuestro alumno más pequeño ¿sí? nuestro amigo Luis eh, Bellido en Huancayo por ejemplo ya está introduciéndose en temas de educación financiera y ya sabe diferenciar, por ejemplo, cuando es una deuda buena o cuándo es una deuda mala, qué es un ingreso activo y qué es un ingreso pasivo. Esos conceptos, los niños de hoy ya tienen que conocerlos, ya tienen que uh, utilizarlos, ya tienen que dominarlos. El dinero y la riqueza, ¿qué significado tienen? Bueno, para lograr riqueza, para lograr abundancia, para lograr dinero, tenemos, como lo hemos hecho, estoy seguro, la mayoría de los que estamos aquí en sala, en esta escuela de líderes, que eh, comenzar con una renta fija. ¿sí? De diversas maneras se logra esa renta fija, si es que tenemos algún bien, por ejemplo, si es que tenemos alguna propiedad, producto de un alquiler, por ejemplo, ¿no? o a través de un trabajo. Qué duda cabe que es importante, a temprana edad, terminados los estudios técnicos o superiores, pues, este, tener un trabajo, eso lo sabemos todo. Lo que no está bien es trabajar 20, 30 años de nuestras vidas y no lograr esa riqueza, esa abundancia, no solo económica, sino de paz espiritual, de paz y de felicidad. Entonces... Una recomendación que hacemos los que trabajamos en el campo de la educación financiera es acumule activos, no acumule dinero, porque el dinero que usted tiene, pues tiene que trabajar para usted. Usted en algún momento deberá de dejar de trabajar para conseguir dinero y luego de 10, 5, 20 o 30 años o más, tendrá que lograr que su dinero trabaje para usted. Invertir en renta fija, claro, es una opción de las muchas que hay en el mercado, ¿ok? Del mercado formal o del mercado informal, para quienes conocemos un poquito del tema de compra y venta de moneda, de billetes o inversiones de otro tipo. El banco le da también opciones para tener una renta fija de un porcentaje mínimo, pero porcentaje al fin, ¿ok? Y algunos prefieren tener ese tipo de... Renta fija de dinero asegurado en un plazo que va de 28 días, 30 días, 6 meses, un año o más. Otra opción es, por ejemplo, adquirir bonos que los países emiten eh, para generar eh, ingresos, generar uh, dinero y con eso hacer proyectos y obras públicas. Probablemente la inversión más fija y menos riesgosa que exista en el mercado en la vida cotidiana, es el de los bonos que cada país emite justamente. Porque es difícil, es muy difícil que un gobierno quiebre. La guerra que sabemos todos se ha producido en el otro lado del mundo, producto de la invasión bélica a Ucrania, pues ha originado y ha causado una serie de inconvenientes, serios inconvenientes en la economía del poblador del ciudadano de a pie allá en Rusia. ¿okay? Entonces, este, hay que pensar en estrategias para que nuestro ahorro o nuestras inversiones pues, no se perjudiquen y más bien podamos mantenerlos a buen recaudo. En todo caso, sea cual fuera la forma de renta fija que usted decida o seguir desarrollando o adquirir, tenga muy claro los términos del contrato, ¿sí? Los términos y condiciones. Les conocemos nosotros en el mundo del de el mercadeo el multinivel o del mercadeo de redes. Otro aspecto, ¿sí? He aprendido mucho del doctor Boris Darmon escuchándolo hablar de los temas de bienes raíces, a propósito de bocas, bienes y raíces. Un terreno muchas veces es una excelente inversión. ¿Ok? Recuerde eh, que inmuebles de costo de construcción de alta calidad. Eso asegurará que su inversión se mantenga y más bien este, a, arroje mayores dividendos en el tiempo. Que duda cabe que uno de los principales eh, líderes de la educación financiera y la libertad financiera, Robert Kiyosaki, pues este, muchos de nosotros sabemos aquí que logro eh, el dinero y el capital y la riqueza que tiene producto de haber invertido en bienes raíces, de haber invertido en algunas eh, divisas o algunos commodities, como le llamamos en el mundo de las finanzas y de la economía internacional. Claro, porque si en el otro lado del mundo, producto de una cruenta circunstancia bélica, requieren de metales para elaborar una serie de eh, equipos y equipamientos en general, como el cobre, como el oro, pues países que producimos cobre tenemos una oportunidad para venderlo y colocarlo a buen precio. Lo mismo sucederá, sucederá probablemente con el petróleo. O de repente invertir en arte. ¿Sí? Muy bien. Debe usted saber siempre en lo que invierte, qué valor tiene y cómo podría capitalizarse en el tiempo. Esta es otra manera de invertir. En nuestros que permitan rentabilidad en un mediano o en un largo plazo. Recuerde siempre desde el punto de vista de la educación financiera y la libertad financiera que las ganancias que esperamos se dan en el mediano y en el largo plazo. Claro, sabemos como nuestra amiga Kitty que esperar rentabilidad de un 200, de un 300% puede demandar algunos años pero también sabemos de algunas empresas o de algunas uh, agencias o eh, trading o brokers que permiten pues obtener ganancias en un corto, relativamente muy corto plazo. Sí, ganancias en un mes, en seis meses, en tres meses o la compra de acciones también. Claro que sí, Tesla, Uber o Amazon. Ok, en todo caso, la información que usted obtenga y pueda corroborar va a asegurar que usted tenga éxito en sus inversiones. No se olvide, estimado oyente, que hay dos tipos de deuda. La deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es aquella en la que el dinero trabaja para usted. ¿Sí? Yo recuerdo, haber soy buen alumno del maestro Boris Darman, y yo recuerdo que me contó a mediados de mayo de ju y junio del año pasado, eh, y creo no, no pecar de infidente, ¿no? yo he hecho un préstamo bancario y con ello he invertido en una empresa, entonces yo comencé a analizar y yo hice lo mismo unos dos o tres meses después para lograr aumentar mi participación en una empresa que me permite pues tener dividendos, ganancias uh, y, recuperar, y recuperando mi inversión en plazos cortos. Claro, probablemente no en porcentajes del 30%, del 50%, del 100% en un mes. Eh, desconfía usted cuando alguien le ofrece en 20 días o en tiempo parecido, pues ganancias del 50%, del 100% o del 200%. ¿Ok? Acá en esta sala está una persona a quien conozco, Julio César, quien recuerdo que me llamó hace dos semanas. Julio, me ofrecen invertir en una app de tal nombre, no lo voy a decir, no lo voy a mencionar, y luego pues ganar en 21 días un 50%, un 40%. Entonces yo le dije, piano, piano, montano, despacio, Julio César. Es muy complicado que alguien te ofrezca rentabilidad en tan corto tiempo. ¿Que las hay? Sí, claro, sí las hay. Por supuesto, tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Estamos. Pero el riesgo de ganar, que es bueno, el riesgo de perder, tremendamente alto. Por tanto, yo no iría donde uno de estas o utilizaría uno de estos aplicativos, para intentar ganar un 50% en menos de un mes o más. ¿Ok? También hay la deuda mala. Dije al presentar esta conferencia que si estamos en un hoyo, pues lo que hay que hacer es dejar de cavar ese hoyo. Yo no puedo seguir cavando el hoyo en el que me encuentro porque me voy a seguir hundiendo de tal forma que el utilizar la tarjeta plástica para sacar efectivo y parchar, tapar, cancelar, deudas anteriores, es realmente una mala decisión. ¿Por qué? Porque el dinero trabaja en contra de usted. Recuerde, amigo, amiga, recuérdelo. Los bancos no necesariamente son nuestros mejores amigos. Porque los bancos están pensando en cómo van a ganar ellos y no están pensando necesariamente en que uno que es el dueño del dinero debe ganar y tener la rentabilidad que se merece. Téngalo en cuenta, amigo. Piénselo bien, estimada amiga. Clave simples para crear un patrimonio. Claro, la primera fuente de ingreso de dinero, la renta fija, que se logra a través de una remuneración o de un salario, de un trabajo. ¿Okay? La otra forma... Es este, la inversión. ¿Qué duda cabe? ¿No? También tenemos que considerar desde el punto de vista de las finanzas que hay que tener paciencia. Es otra palabra clave a propósito de emociones, a propósito de temperamento y de personalidad. ¿Ok? Para trabajar y realizar cualquier tipo de inversión, por más pequeña que ésta sea, usted tiene que tener cabeza fría para tomar decisiones. Los profesionales uh, de la bolsa de valores o traders de cualquier otro tipo de negocios en el mundo, pues son especialistas, claro, en acelerarse, correr y, ir, y tratar de ir adelante, pero también son muy buenos para fríamente total manejar las mejores decisiones. Entonces, la economía que tiene que ver con el ahorro, importante porque después viene la inversión, la formación, ¿sí? lo que hacemos aquí en, cuela, en la Escuela de Líderes es tremendamente vital. ¿okay? Eso va de la mano porque eso te va a permitir prudencia, que es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas, a ser prudentes, a ser perseverantes, a tener paciencia y sobre todo a ser disciplinados. Y eso de la mano con el sentido común. Como dicen acá, una frase en Perú que se ha hecho famosísima a propósito del juego de fútbol o soccer, pues, pensá, pensá, pensá muy bien antes de tomar una decisión financiera. Confía en usted y dedíquese a lo que usted cree que es correcto. Piense como una empresa, ¿sí?, Haga un esfuerzo por pensar en una empresa. Ingresos fijos, ingresivos, acciones, bienes raíces, negocios, compra y venta de, algún, de o algún mineral. Piense como una empresa. ¿Ok? Usted no necesita tener conocimientos o ser economista, contador o estudiar contaduría. Usted no necesita ser un administrador financiero para poder tomar las decisiones que debe respecto de una oportunidad de negocio, por ejemplo. Usted tiene todas las herramientas a su alcance para lograr esa adecuada toma de decisión. Y de eso se trata. Por eso estamos aquí en Escuela de Líderes. Si usted quiere saber por qué el sistema socioeconómico controla nuestras vidas, esto le va a interesar al maestro Boris. Ya, vio, ya vi que abrió sus ojos. Uh -huh. Si usted quiere saber por qué no es suficiente con ahorrar. Si usted desea saber por qué afirmamos categóricamente, con la disculpa si hay algún trabajador financiista o de algún banco entre los presentes, por qué tu banco, mi banco, no es necesariamente nuestro mejor amigo. O cuál es el poder del interés compuesto, ¿sí?, Sí, seguramente usted ha oído hablar del interés compuesto. Nos enseñaron el interés simple, nos enseñaron eh, el interés este, en, en cuanto a inversiones en un mediano y un largo plazo. ¿Okay? El interior simple, el interés simple, el interior, interés compuesto. Vamos a complementar esta información. Si usted quiere conocer diversas alternativas de inversión para todos los bolsillos, o cómo conseguir mayores ingresos pasivos, los invitamos a seguirnos en Escuela de Líderes, los invitamos también los viernes, y aquí aprovecho esta tribuna para a través de ustedes invitar a sus niños, 10, 11, 12 años, a nuestras clases de eh, nuestro taller de inteligencia financiera, en donde de una manera lúdica, entretenida y muy amena, le enseñamos a nuestros niños de diversas partes del mundo tenemos estudiantes de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de México, que están introduciéndose en estos campos de la economía financiera, de la economía personal. ¿Cómo resolver tus problemas financieros? ¿Okay? Vamos siempre compartiendo importantes ideas. Recuerda, estimado líder que nos acompaña, la riqueza es una actitud mental, es una actitud de predisposición. La pobreza también. Le reitero, la riqueza es una actitud mental. La pobreza también. Lo importante no es lo que uno sabe, sino qué tan rápido aprendes. ¿Quién lo dijo? Nada más y nada menos que el el líder de la libertad financiera, uno de los destacados empresarios en el mundo, Robert Kiyosaki. Lo repito, lo importante no es lo que usted sabe, sino qué tan rápido aprendes. Y por eso nos unimos al llamado que nuestros líderes nos hacen, nuestros mentores, en la medida que ¿Qué importante es hacer un espacio en tu tiempo, en nuestro tiempo, que es tan valioso como nuestra vida misma? Porque nuestro tiempo es vida. Pero invertir vida o tiempo en capacitarnos, en entrenarnos, en conocer estos conceptos básicos, elementales, pero que tiene que ser parte de la filosofía de vida, porque estamos hablando del futuro, ¿Ok? Y del futuro nuestro y de los que nos rodean y de nuestras familias, de nuestros descendientes, pues yo creo que bien vale la pena este esfuerzo de tiempo. Y ahí está, con el perdón del doctor Boris Darmon, nuestro cherry, le decimos en el Perú, ¿no? Nuestra publicidad. Son talleres gratuitos no tienen costo alguno, los hace una institución para la cual nosotros servimos como voluntarios, que es la Asociación Álvaro, que todos los viernes, en el caso de este servidor, pues reúne a cerca de medio centenar de niños, niñas y adolescentes en este taller de inteligencia financiera, en de, donde le enseñamos estos conceptos, pero sobre todo aplicarlos de manera práctica, ¿sí?, cómo hacer un presupuesto. Es uno de los problemas que tenemos los seres humanos en general. Difícilmente anotamos, ¿no? Difícilmente anotamos, porque claro, recurrimos al aparatito que es muy importante, claro que sí, ahí lo tiene usted en la mano, pero es necesario que usted eh, anote todos sus gastos, así como lo tengo yo aquí, de tal manera que pueda controlar eh, y no excederse. Y algo muy importante, cuando usted... Gane su sueldo, gane su salario, gane su comisión de venta, pues págese usted mismo. ¿Qué quiere decir págese usted mismo? Y con esta idea termino. Significa que usted reserva un 5%, un 10% o más. Eso depende de sus finanzas. ¿Ok? Recomendación. Págese usted mismo primero. Reserve un 5%, un 10% y usted separe para sí ese 5%, el 10% o más de su ingreso cualquiera que fuera. Y finalmente, la otra gran recomendación desde el punto de vista de la educación financiera es, si usted gana como mil todos los meses, no puede endeudarse como, como 800 o como 700 o como 950. ¿Sí? Si usted gana como todos los meses, no puede endeudarse con crédito de 800 o comprar de 900 o de 700, porque si no, no va a poder vivir y va a estar usted en un círculo vicioso buscando obtener recursos con una tarjeta, con un préstamo informal, donde le cobran 20, 30, 40% de intereses, entonces mucho cuidado, eso es algo que tenemos que controlar y manejar, y para eso son las sesiones de Escuela de Libres que venimos desarrollando todos los miércoles como hoy, a partir de las 8 de la noche, aquí, desde Lima, Perú. Maestro Boris, eh, comparto estas ideas con usted, porque mucho de lo que hemos dicho acá se lo hemos visto hacer a usted, y hemos corroborado de que esto funciona. Entonces, este, su opinión sobre los conceptos vertidos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, maestro de maestros. A ti, Julio, por esta oportunidad que nos das de poder escucharte. La verdad, sabias palabras, presentación excelente, magistral, que todos nosotros apreciamos y de manera gratuita te ofreces para nosotros. Quiero felicitarte en esta noche por tu trabajo con la Fundación Álvaro, que es una fundación gracias a una madre que perdió a su niño y gracias a esa madre que es una, una fundación para que personas como tú y yo podamos cooperar de manera gratuita a la formación de otras personas. No hay mejor cosa que nosotros podamos dar al mundo, sino el conocimiento, porque dar conocimiento es dar poder. Respecto a lo que tú has dicho, tengo muy, muy poco que decir. Solamente decirte que felicito tu trabajo, felicito tu presentación de esta noche, y a todos los que quieran volver a ver esta presentación, lo pueden hacer en Boris Darmo, un canal, después de unos 30 minutos de terminada esta reunión, lo pueden compartir con sus amigos, y por supuesto, compartir también sus ideas acerca de educación sin fronteras.